Hola vecino, ¿cómo está? ¿Se está mudando? No, estoy sacando los muebles a pasear. Y para que tomen el sol. Si del cielo te caen limones, pues despierta, que estás dormido. A ver hija, yo te veo muy aventada, muy panzona. Mamá, ese es un peo que tengo atravesado. Bueno, yo te voy a llevar al doctor. Doctor, mi hija dice que tiene un peo atravesado. A ver, señorita. Vamos a hacerle unas pruebas para ver qué es lo que usted tiene. Está bien, doctor. Cuando el doctor sale de examinar a la paciente y trae los laboratorios, le dice a la mamá, eh, todo bien señora, no se preocupe. Doctor, ¿y era un peo? Eh, bueno, cómprenle un cochecito para que pase a ese peo. <risa> Buenas tardes, me vende un champú. ¿Para qué lo quiere? Para cabello teñido, cabello crespo, cabello liso cabello maltratado ¿no tendrá algún champú para cabello sucio? <risa> ¿me puedes explicar por qué si el año escolar comenzó hace una semana ¿ya tu profesora me está llamando? papá lo que pasa es que la profesora tiene minutos gratis hola mamá Mamá, te presento a mi novia. Oye, pero eso sí está feo. Tú no te pudiste conseguir algo mejor. Ay, malos gustos. Dios mío, la juventud ya no piensa. Pero mamá, respeta a mi novia. No, yo estoy hablando con la muchacha, ¿eh? contigo no. Ya ni mi mamá me quiere. <risa> Un borracho estaba en el parque y llega un policía y le dice, oiga, aquí no se puede dormir. El borracho no hace caso, se vira para el otro lado. Vuelve el policía y le dice, oye, aquí no se puede dormir, señor. Bueno, bueno, claro que no se puede dormir con ese escándalo que tú tienes. Entra un borracho a un bar. Y pide un trago de tequila con limón y sal. Oye, mi hermano, tráeme un trago de tequila con limón y sal. No le voy a traer nada, porque usted hace un año vino y me pidió lo mismo y no me pagó. Ya esa cuenta tiene un año y usted no la ha pagado. ¿Tiene un año la cuenta? Tráela para cantarles a Pibe y Rey.